Buenos días, ante todo. Eh, acabo de llegar hoy día temprano a Lima y me siento feliz. Bueno, el departamento es para mi hijo, que es soltero y yo lo estoy apoyando. Y estoy contenta de viene mi hijo de trabajar y ve su departamento todo bonito, con el diseño, sobre todo. Es moderno. Una no, cosa cocina americana, muy bonito. Hace tres años mi hijo vino a pasar, nosotros somos de Lima, mi hijo vino a, pasar, a hacer una pasantía en el Hospital Carrión. Se suponía que era por dos meses. Eh, terminó a ver si lo contrataron entonces eh, le ha gustado Huancayo le ha gustado y él es médico infectólogo y por su especialidad acá y trabajo y entonces me dijo mamá ay, me quiero quedar en Huancayo estaba viviendo en un, de, en un cuarto que había alquilado ¿no? entonces yo le digo pero cómprate un departamento para tu comodidad él quería un lote porque quería hacer una casa de campo grande ¿no? y yo le digo pero es más difícil, yo no, en, yo no estoy en Huancayo, él trabaja, aparte es profesor en las universidades. Le digo, para construir tienes que estar pendiente, mejor un departamento. ¿Cómo que no quiso? Y luego ya pues se animó y compramos este departamento. En su celular de repente nomás me dice mamá, vio el Face, el Face mira acá hay un departamento amplio, grande y vio y le gustó, va a tener sauna, sauna meditación entonces ya vimos, entonces me fui a hablar con Alicia, fui a hablar con Alicia para que una persona muy atenta y me dio todas las facilidades y sobre todo que si tú podías tu acomodarte ¿no? a, a poder hacer de repente algunos ajustes, no, o no necesariamente el, el departamento va a ser de esta manera. No, si tú querías hacer algún arreglo, le decías y ella muy complaciente te apoyaba. estoy agradecida porque tanto Alicia como César se han mostrado en todo momento de eh, ya nos a apoyar, a, si uno tenía alguna duda, absorber las, las dudas, eh, nos ha ayudado hasta en, eh, dándonos las pautas para poder hacer el financiamiento. Entonces, muy agradecida a la empresa, muy agradecida. He hecho un seguimiento de la empresa, he visto que te, ha tenido antes otros proyectos, que ahora ya son viviendas donde está ya la gente morando y ahora que van a hacer su neo, el edificio entonces yo los felicito, los felicito porque son, son jóvenes ¿no? son jóvenes, emprendedores con muchas ganas de hacer muchas cosas por Huancayo